Una combinación. Miren, en el día de ayer, aquí en San Francisco de Macorís, desde tempranas horas de la mañana y ya hasta, hasta eh, muy altas horas en la tarde, ya cuando la tarde, eh, tarde-noche, se produjeron una serie el de incidentes Veste. aquí en la Avenida Libertad, eh, en el Liceo Ercilia Pepín, que honestamente yo me sorprendí porque yo pensé que ya, que ya ese recuperada. tipo sí, sí, de acciones no, ese, tenía va. un tiempo que no la veíamos. Y mire, esa esa esa protesta que se produjo ayer en el Liceo de Sila Pepín causó un entaponamiento, una cosa terrible de todo el que venía de Nagua, que no sabía lo que estaba pasando, pues se produjo un entaponamiento y peor aún, eso de las cinco y media, casi seis de la tarde. Había un camión, oh, oh, oh, qué bueno que la policía atravesó uno de sus camiones, ¿verdad? En la Avenida Libertad, ya después del liceo, y ahí, eh, cuando el, el venían el, los vehículos, tenían que devolverse. Pues justamente a esa hora venía una ambulancia. Una ambulancia. no sí, eh, que... le cayeron a piedra. También, no, no, igual. no, eso, sino que la, no encontraba, se encontró en ese taporamiento y no encontraba por dónde salir esa ambulancia. Me imagino. Me imagino que con un enfermo, con una persona grave, y producto de eso que usted está viendo ahí, la ambulancia tuvo que desviarse. No sé cómo pudo haber pasado, porque nosotros, todas esas decenas de vehículos, tuvimos que devolvernos para entonces tomar la frangullón, que hay un entaporamiento desde Maya, donde se está haciendo el Hospital San Vicente de Paul, la frangullón completa. Es un entapor, una cosa terrible a esa hora de la tarde que por naturaleza. Es una hora bien transitada, entonces producto de esto. Entonces una yo me pregunta, pregunto: una pregunta, ¿por qué? La abuelo? protesta, uh -huh. bueno, honestamente. La caída de contantes, to no turco. sé, razón. Ese, es el, ese era el Pero escenario que reinaba en el día de ayer en el liceo de Silvia Pepín. Ven ustedes los muchachitos, los niños, porque antes eran casi adultos, eran personas adultas que estudiaban en el liceo. Hoy son niños, uh -huh. son muchachitos. Y eso, eso fue lo que crearon el caos en el Silla Pepín, en el día de ayer y el cabo en esa zona Entonces, de San Francisco de si Macorís. Muchísimo de eso cae por la Ahora bien, bien, Ahora bien, no voy a justificar sí. esas acciones, pero por favor, eh, Máster, José Allá, o okay. colócame por favor el otro okay. escenario, porque eso no es nada para lo que eh, un video que se ya es viral, donde los abogados... La Comisión Nacional Electoral, tengo entendido que, sí, es, que fue desarrollada organiza, para organizar organiza. las elecciones la, que se van a llevar a cabo, creo que en, en diciembre próximo, para elegir las nuevas autoridades que van a dirigir el Colegio de Abogados de la terminó, República Dominicana. Terminó, como los monos. terminó peor que el silia Pepín el día de ayer. Como los monos. Entonces, Ajá, la vas. pregunta mía es: ¿cómo nosotros podemos exigirle. A esos jovencitos, a esos estudiantes que tienen un comportamiento como tal, como estudiantes, cuando, eso es como estudiantes, eso es iniciando que están, pero los demás que ya son profesionales, son abogados, conocedores de las normas, de las leyes, que deben regir, que deben regir la vida en sociedad, ese es el espectáculo que montan. Por favor, José, eh, si aparece el video para que ustedes vean. Pero que cuando yo lo vi, ni quise ni abrirlo, cuando me lo enviaron, que leí el contenido de lo que significaba, decir, no, pero esto no puede ser posible. Esto pero, no puede ser en este país que esté pasando pero cuidado, en que, pleno... Cuidado, eh, cuidado, eh, que en el no es tan detendida. No es tan, <coughs> no, tan detendida, no, no, ¿verdad? No, no, no. Entonces, ¿tú si, si tú ves estas acciones de los estudiantes del Liceo de isla Pepín, en un pueblo como San Francisco de Macorís, bueno. entonces nos vamos a la ciudad de Santo Domingo y vemos este espectáculo que montan los abogados nada más y nada menos que por una lucha de intereses o sea, como dicen eso, de, Royal Rumble. de quién va a manejar eh, la dirección o el colegio dominicano de abogados. entonces, ¿cuál es el interés? no es más que personal y político porque de hecho ya hoy hay que están acusando un sector de un partido que, como responsable de este espectáculo de muy mal gusto que se dio en el día de ayer en las oficinas eh, del Colegio Dominicano de Abogados, destruyendo sus propias oficinas, destruyendo los inmuebles los, eh, que tiene eh, esta, este, el Colegio Dominicano de Abogados. Entonces ahora yo me imagino que van a buscar responsables. Creo que no va a haber que buscar abogado ¿a serio? No, no, no, ¿qué abogados van a buscar ahí? dios si se pueden llamar abogados los que fueron los que participaron en este espectáculo de muy mal gusto. Ese es nuestro país y no sabemos hasta cuándo no aparece el video. Es el caos. Hasta cuándo, ¿verdad? yo creo que nosotros... Eh, en lo que sembramos la violencia a nivel de, la, de los medios de comunicación y lo convertimos en, en, en... Ahí está, Celos, ahí está. Miren miren eso, miren sí. esa... Una, una reunión entre la comisión de eh, encargada, ¿verdad?, de, de, de montar las elecciones el próximo diciembre, así termina eso, es una reunión muy amena, sí, sí muy amena, atrompada y apatada, destruyendo... Eh, prácticamente el local las oficinas que albergan el Hasta colegio el del agua. de abogados Eso, esos son los profesionales del derecho que tenemos nosotros, son esos los profesionales, entonces qué estoy yo hablando de, de galillándome, hablando de los estudiantes que están protestando tal vez, tal vez por una causa justa ¿eh? y, y esto tirando acá, piedras, miren acá, esos, acá, son los, esos son los estudiantes poeta. de ayer en el Liceo de esos son los abogados de hoy, Sí, sí, sí. ¿eh? Fíjate qué, qué cosa más interesante, mira, mira las lámparas, las sillas, la, la, cómo destruyen en su propio local, sí, local, su propio local por los intereses personales, porque ¿sabes? tú sabes que como colegio ¿qué manejan recursos, porque, sí, recursos sí, sí. y después también buscando poder político, porque todos los que están ahí pertenecen sí, a tal sí, o cual a una, partido a una, político. Que, mira, este ha sido el, el, yo siempre he dicho que después <susurra> que el, el, los gremios salieron de, de Polonia, o sea de la Igualesa ya los gremios son, son eh, apéndices de partidos políticos, y por lo tanto los gremios ninguno sirven. Así es. Ninguno sirven porque lo, todos luchan por su, por, su por, por como tú dices, el que es llega a ser presidente de un gremio que fácilmente diputado dentro de dos o tres años... Por los intereses oye, particulares, o sea, personales, claro, personal, partidarios... Porque, porque ahí no hay cheque, claro, ahí lo que hay es la proyección. Claro, ahí lo que hay es una proyección. Entonces... Porque cada, cada partido dice, yo quiero que gane el mío. O sea, un, oye, en un gremio pero, Los partidos piden su pero, Piden su presidente Pero hoy, hoy, ayer eran los estudiantes del liceo de Sila Pepín Hoy son los abogados Pero, pero grito, mañana son grito, los médicos los gritos son Porque recuerden, recuerden, señores lo, También en las elecciones pasadas De, de los todos grimo. los conflictos y las fricciones pero, Los médicos, los abogados el, Eligiendo a las autoridades De la UAS Pero que esto es así, los gremios no sirven no, eso, todo no existe. Ninguno. eso no existe todo por aquí hubo un tiempo que la ADP estaba gobernada por uno, por uno que era diputado de la Nación. Sí. Eso es una vergüenza. Sí, ADP, ¿no? Oye, eso es, es una vergüenza. vergüenza. Sí. Como gremio, es una vergüenza. Así es. Bueno, así son todos. Ese es nuestro país. Y de alguna forma tenemos nosotros que aportar nuestro organismo de arena para lograr que seamos diferentes, realmente. A eso es que nosotros aspiramos Vamos a la pausa y al regreso, venimos ya con la doctora Milagro Sierra, que como cada miércoles comparte con nosotros, y hoy vamos a hablar, como cada año, ya a final de año, de la programación, lo que usted debe hacer para poder lograr las metas del año del próximo año 2020. Lo hacemos tiempo para que también usted pueda lograrlo. Vamos a la pausa y al regreso